En este vídeo vamos a tratar la magnitud geométrica relativa a la dimensión que nos faltaba, que es la tercera, la nuestra. Es decir, vamos a trabajar la magnitud volumen. Aunque nos parezca muy lejana de esta etapa educativa, es una magnitud con la que estamos en constante trato. Cuando tenemos una caja y queremos meter un objeto vemos si cabe, o cuando entramos en un autobús vemos cuántas personas pueden entrar dentro de él, o incluso cuando nos damos un baño en la bañera. En todas estas situaciones y más, trabajamos con esta magnitud. Como con el resto de magnitudes geométricas, tenemos dos formas de establecer la medida de volumen. La primera, designando un objeto como unidad de medida y viendo cuántas veces cabe dentro del objeto que queremos calcular. Por ejemplo, si este cubito es mi unidad, yo puedo ver cuántas veces cabe dentro de este objeto que tengo aquí. Y la segunda es atendiendo a las dimensiones del objeto, es decir, teniendo en cuenta alto, ancho y profundidad. En esta etapa educativa nos debemos centrar en la primera de ellas, es decir, establecer una unidad de medida... Y ver cuántas veces se puede introducir esa dentro de los distintos objetos. De ahí podemos avanzar a identificar distintas unidades más usuales, como por ejemplo el centímetro cúbico, y ver entonces cuáles son las relaciones entre esas unidades derivadas del sistema internacional. Veamos esto un poco más en detalle. ¿Por qué en esa famosa escalera que ya hemos nombrado más de una vez, cuando queremos pasar de una unidad a la siguiente, multiplicamos por mil? Por lo siguiente. Esto que tengo aquí es un decímetro cúbico. Es decir... Un cubo que tiene por lados un decímetro. Si yo quisiera ver cuántos cubos de la siguiente unidad, que es un centímetro cúbico, caben dentro de él, lo que tendría que hacer es llenarlo de centímetros cúbicos. Si hago esto, veré que al final me caben dentro de él mil cubitos de eso. Como seguro que no os fiéis de mí y yo no tengo mil centímetros cúbicos aquí, lo que vamos a hacer es recurrir al vídeo de superficie en el que vimos que esta placa que tenemos aquí... Correspondía a 100 cubitos de los que hemos visto Lo que voy a hacer entonces es introducir 10 placas de estas 10% serán 1000 Dentro de aquí Y veréis que queda exactamente plano 1, 2, 3, 4, 5 El conteo se trabaja mucho 6, 7, Plasto un poco 8, 9 y 10. ¿Veis que queda? Espero que lo podáis ver bien. Queda totalmente raso. Esto quiere decir que en un decímetro cúbico caben mil centímetros cúbicos. De ahí que multipliquemos y dividamos por mil para pasar de una unidad, unidad a la siguiente. Si quisiéramos hacer un metro cúbico necesitaríamos tener mil de estos. Así que os podéis imaginar lo grande que es. Y si tenéis varias cintas métricas, por ejemplo cuando vayáis a cierta empresa de muebles, pues lo que tenéis que hacer es un cubo que tenga por aristas un metro. Una actividad muy interesante que podéis hacer en el aula con esto es ver cuántas personas caben dentro de un metro cúbico. Además, esta magnitud es muy importante por las relaciones que tiene con otras magnitudes físicas que veremos más adelante. Tenemos que un decímetro cúbico es exactamente un litro de líquido. Es decir, si vertiéramos aquí un litro, quedaría totalmente al ras. Y si ese líquido es agua destilada y lo pusiéramos en una báscula, veríamos que pesa exactamente un kilogramo estamos entonces relacionando dos magnitudes físicas como son la masa y la capacidad con la magnitud volumen que es geométrica queremos hacer de nuevo el apunte que hacemos siempre sobre cómo trabajar esta magnitud aunque es algo que ya hemos comentado varias veces a lo largo de todos los vídeos y especialmente en el vídeo de introducción a la medida como ya dijimos tenemos que tener en cuenta aquellos pasos que vimos en ese vídeo para trabajar esta magnitud concretando en esta unidad Podemos hacer pequeños experimentos como construir prismas con formas distintas con la misma cantidad de cubos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos prismas que tienen una forma bastante distinta con la misma cantidad de volumen. Es decir, tienen 12 unidades cúbicas. También podemos hacer descomposiciones y recomposiciones para ver que el volumen se mantiene. Y podemos hacer distintas actividades de traspaso considerando el volumen como el espacio que ocupa un objeto dentro de otro. Para esto podemos rellenar los distintos cuerpos de por ejemplo, algún líquido o plastilina, y verterlos en el otro, para ver cuántas veces cabe uno dentro del otro. Esto nos puede ayudar a comprender las distintas relaciones que hay entre distintos cuerpos geométricos. Y nos va a ayudar a nosotras y nosotros, como vamos a ver a continuación, a comprender el porqué de esas fórmulas que hemos estudiado en nuestra etapa educativa. Como hemos comentado antes, podemos calcular el volumen de un cuerpo teniendo en cuenta el número de unidades determinadas que podemos meter dentro, o bien recurriendo a las dimensiones. En esta última parte del vídeo vamos a hacer esto último. Esto no quiere decir que se deba trabajar así en el aula, pero sí que es necesario que vosotras y vosotros como futuras maestras y maestros, sí las debéis conocer. Lo que vamos a hacer también nos ayudará a ver las relaciones que hay entre los distintos cuerpos. Vamos a empezar por un prisma sencillo, por ejemplo, rectangular. Para calcular el volumen de este prisma no tenemos más que multiplicar, como hemos dicho antes, las tres dimensiones que tiene, pues alto por ancho por profundidad. Y esto vuelve a salir, como ya vimos en el caso del rectángulo en el vídeo de área, por el número de cubitos que caben en él. Pues lo único que será multiplicar el número de cubitos que caben en su ancho, el número de cubitos que caben en su alto y el número de cubitos que caben en su profundidad. Y así multiplicando tendremos el número total de cubos. Si tenemos un prima con una base distinta, como por ejemplo este que tiene base hexagonal, se nos hace un poquito más difícil utilizar la parte de las dimensiones, porque no sabemos cuál es su profundidad, cuál es su ancho. Pero podemos verlo como si estuviera hecho por capas. Es decir, como si lo cortáramos de manera muy fina, de manera horizontal. Así tendríamos hexágonos prácticamente muy finitos. Si sabemos el área de cada una de esas capas, lo único que tendríamos que hacer es multiplicarla por el número de capas que haya. Y el número de capas que haya no es más que la altura. De esta forma, el volumen del prisma no es más que esa famosa fórmula de... El área de la base por la altura. Que si lo pensáis también funciona en el prisma rectangular que hemos hecho antes. Pasemos a la pirámide. Y vamos a coger una que tenga la misma base, en este caso hexagonal. Y la misma altura que el prisma que hemos cogido antes. No sé si os acordáis de la fórmula, pero no pasa absolutamente nada. Lo que quiero es que penséis lo siguiente. Si yo rellenara esta pirámide de agua, ¿cuántas creéis que caben dentro de este prisma? Pausad el vídeo y pensadlo. Y cuando lo tengáis... Le dais el play. Vamos a ello. Voy a coger mi pirámide. Voy a rellenarla de agua hasta que esté llena al completo. Y lo que voy a hacer es echarla dentro. Tenéis cuidado que no se os caiga nada si lo hacéis en casa. No sé si se va a ver muy bien en la pantalla, pero digamos que llega hasta aquí. Y esta es la altura completa. ¿Se cumple lo que habéis pensado? Si no es así, ¿cuántas creéis que caben ahora? Nos podéis dejar lo que habéis pensado y si se cumple o no en los comentarios del vídeo. Entonces, vamos a rellenar otra. Pues relleno de nuevo esta pirámide de agua hasta el borde y la vuelvo a echar. Y ahora está llena. Hasta aquí. Y esto es la altura completa. Tenéis mis dedos marcándolo. Como podéis ver, no está llena. Si echamos otra pirámide más, veremos que se ha llenado al completo. Está a rebosar prácticamente. Esto quiere decir que dentro de un prisma caben exactamente tres pirámides. O lo que es lo mismo, que el volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma. De ahí sale esa famosa fórmula de que el volumen de un prisma es un tercio por el área de la base por la altura. Y para el cilindro y el cono pasa exactamente lo mismo que pasaba con las pirámides y los prismas. Tenemos que el volumen de este cilindro será el área de la base por la altura y el volumen del cono será un tercio de esto. ¿Por qué? Porque de nuevo, si volviéramos a rellenar los conos de agua, cabrían tres dentro de este cilindro. Siempre que el cono y el cilindro tengan la misma base y la misma altura. La esfera y otros cuerpos que no hemos visto son algo más complicado de razonar, pero os invito a que, si tenéis estos recursos, lo intentéis. Y esto es todo en este vídeo. Como siempre, si tenéis alguna duda o pregunta, la podéis dejar por los comentarios y nos vemos en el siguiente.